Fernando Baladez Lejarza. Fue un editorio capaz e injundioso personaje, maravillosamente delicado por su conformación artística, derivada de un delicado y crítico padecimiento físico, surgió como consecuencia de un error, de una equivocación en la preparación y suministro de un alimento cuando apenas era un bebé. Finamente educado, culturalmente bien formado y por añadidura exquisito y grandioso poeta y cantor que más que cantar musitaba, susurraba ya que armoniosamente decía sus bellas emblemáticas y evocadoras melodías impregnándolas de un sentimiento grandioso, pocas veces conocido en el ámbito artístico universal que fácilmente llegaban a lo más recóndito y profundo del ser humano. Fernando Valadez, como artísticamente se le conoció, nació en un día primero de abril de 1920 en el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, México. seno en una familia de distinguidos y cultos intelectuales mexicanos, contando entre sus ascendientes y descendientes escritores y periodistas de fama, todos de apellido Valadez, fue el cuarto de cinco hijos del matrimonio formado por don Carlos G. Baladés y doña Esther Lejarza de Baladés. Su familia era de alcurnia, acaudalada y culta, por lo que creció en un ambiente de selecta cultura y refinada educación intelectual, musical y poética. Por sus venas corría sangre de poeta. Su padre lo era, aunque no tuvo la oportunidad de publicar ninguna de sus obras porque murió muy joven apenas a los 29 años, lo que influyó en su posterior talento para la composición poética y musical. Al respecto continúa exponiendo que cuando nuestro personaje era pequeño, una sirvienta de su casa, endulzó un bidón con polvos mata hormigas, comiéndole con azúcar, lo cual afectó al pequeño Fernando, causándole tremendos y graves problemas de salud, que aunque se logró salvarle la vida, le dejaron secuelas de inmovilidad en sus piernas. Se casó con doña Lucila Valdés Tirado, una joven bellísima, con la cual procreó 14 hijos. Este extraordinario e inmortal artista es como una especie de versión de don Agustín Lara, Dada la similitud de sus rasgos en la forma de tocar el piano, en el contenido y sentido de las letras, de sus composiciones y la manera de interpretarlas, y que esta apreciación muy personal nuestra pueda interpretarse más allá de una simple forma de reflejar lo que este grandioso cantante y compositor ha llegado a centrar artística y culturalmente dentro del pentagrama musical mexicano y universal es simplemente tratar de ubicar sus dimensiones como artista dentro de lo que se probó o nació durante su época. Fue marido y padre ejemplar y al saber de su esposa, enferma y desahuciada, se hunde en la más profunda y peligrosa depresión y muere de un infarto en diciembre de 1939, pues el dolor que lo embargaba fue superior a sus fuerzas físicas, ya de por sí delicadas por las limitaciones con las que tenía que vivir. Se recuerda de manera especial y como muy emblemática la belleza de su voz y su magistral ejecución del piano en el bellísimo, hermosísimo y reconocido bolero que compuso cuando su querida madre, doña Esther Lejarza de Val la vez falleció al que le puso como título ¿Por qué no es de llorar?, donde queda plenamente reflejado todos los rasgos que rodearon a este inolvidable y irrepetible artista que es precisamente el bolero que encabeza este pequeño sentido y merecido homenaje que le hacemos para rendirle tributo a quien dejó para la posteridad una obra imperecedera y fiel referencia de lo que es ser verdaderamente un artista, un cantante, un compositor en toda la extensión de tales calificativos. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.